¿Cómo mejor la trato? <risa> ¿Qué dijiste? Para mí. Que sexualmente... Que sexual... A ver, hagamos Te dijo, cuenta que el... estemos hablando en charla de amigas. Para mí... Eh... Ella es la amiga un enganche. que decir <risa> Un enganche sexual. Que, que hablamos así a calzón quitado. Mira elegante, ¿eh? O sea, Dios, que no. la rompió toda. Para mí ¿Le sí querrá hacer un amarre a ella? Yo al principio pensaba... <risa> y a lo mejor ella se lo hizo, ¿no? ¿no? O sea, yo, no. yo al principio pensé que le quería dar celos a Icardi. Claro, o Ocha. que era prensa. ¿Te acordás, Marce, que to, todos en su momento, pero después... No, prensa podía ser un día. Contaron, claro, claro sí. que realmente pasaba algo ahí. mira A mí me contaron que el sábado en la Breche ellos estaban... Elegante fue y cantó. Sí. Y después en el VIP... Dicen que todo el tiempo él estaba re insistente que mandaba gente a buscar la Wanda. Que venga Wanda, que venga, quería como que vaya al sordo donde estaba él. No se mostraron ni chaparon no. en el VIP. De hecho, ella estuvo, a, se quedó largo y estuvo también charlando con Wos. O sea, no, no, no, no, le, tenía no para le dio elegir, bola ahí. No. Sí, ahí en, claro. en el Lo pasa no que pasa es que es el VIP del VIP. Claro. Porque en, ver, ahí en, en, en la brecha, o sea, en el escenario arriba, hay otro VIP, hay un claro, sub-VIP. Claro. Ahí donde estaban todos, en el otro VIP. estaba la China otra. Claro, a ver, podemos ver mira y me lo mira. cuentan. Mira. Porque a ver, a ver, mira, lo la verdad que no puedo Mira esa foto, mira. Ella, es ella ¿Qué? la que está ahí. Sí. Es ¿no? sí, sí, sí. Ese era el VIP del VIP del VIP, claro, el VIP la gente, de las cabezas. ¿Qué necesitas para estar ahí? Esta foto tiene más de una semana. Sí, esta foto no es de nueve a ¿Qué necesitas para estar ahí? O sea, que te dé positivo, ¿qué? Academia. Narcótico, ¿qué es pero esa foto me parece que tiene... Es de, más de hace una 15 semana. días o 20 más sí. o menos. Fue la primera, el primer indicio, digamos, de un sí. Que ahí poco, se veían, que se veían. Después hay otra foto en el auto. Sí. Esto ya sí me parece que más de esta... De esta, de esta semana, de este fin de semana. Sí, porque hay un posteo también de, de ella, ese, este. ese posteo... No, te ¿Cómo lleva, gusta digamos, a los otro. Me el Gucci, ¿eh? Me encanta oh, ver el rostro ahí, la marca. No, igual ahí, la cartera Con la mano, ahí. hay que prestar Ay, atención al tema de la mano Ah, mira, su cara. tiene las uñas. Sí. Para que después Bien. veamos una foto ah, sacada foto. por elegante sí. ah, a otro auto. A otro oh. auto que va ahí. Ahí justo tapa el grano y, la Ay, mira. La y ahí se van a, sí, a comer una hamburguesa. Están seguro. esculpidas, ¿eh? Igual. Son las uñas sí, sí, de sí. Wanda. Y la alianza. Sí, sí. La alianza. Te dije que no, viste, que no se la sacó. <risa> <risa> Ve ahí está más comprada. Y el anillo para cuándo? <risa> y esa foto sí sería más de ahora. Claro, este Perdón. fin de semana. Ven, pero este no le semana. entiendo, ¿qué es lo que quiere hacer? Está enamorada de elegante, le quiere dar celos al marido, no sonrostra enrostra que ella lo que prioriza es la familia. El canal donde trabaja le pide que baje un cambio porque no quieren quilombos, o sea... Bueno, pero no claro, se no muestra, No a no se muestra. No va a Wanda Nara también, Pero estamos sabiendo un montón de cosas vez? de que está de vuelta con él. Sí, o pero que... te va a decir... No, coincidimos en el mismo lugar, somos amigos, estamos a hacer un videoclip juntos... O... Pregúntale ¿No a Pampito si te operan, pregúntale. Dicen que no le gusta. Y <risa> Wanda es una gran... A ver, eh, creo que es todos más viva Claro, todos alguna vez Hemos sufrido las operetas de Wanda eh, Bueno, está real ¿Y puedo ser malo? Acá, que, a, ¿cómo arrancó su carrera Wanda? Acá, acá y en el que se puso, Teníamos una Que había tenido escalera. sexo sí. con Maradona Y era mentira Se puso un calzoncillo falso ¿Pero eso ¿Cómo era, era mentira? mentira. Por eso lo armaron Por eso te digo Así claro. arrancó Wanda ellos, claro. no, De ahí para, no para abajo Para arriba Que era virgen Que era... De ahí para abajo Fue mentira Como nota, la nota contigo todo? ¿También No, Igual lo que dice Tauro. Olvido más, había, en ese momento no en entró, había una escalera. Sí. Casi más te matabas cuando bajabas, ¿no? Anita, ¿te acuerdas? Sí. Pero venía la invitada, que era ella, y con era Rinaldi. Era otra. Gómez sí. Rinaldi, sí. Sí. Nos separó, Jorge, porque nos tentamos, porque de ¿Por qué? risa, porque. Y él pensaba que nos reíamos de él, y no. Con él nos reíamos. Uh, este, ¿Porque la vieron bajar? No, porque, claro, eh. ...era otra, por detalles que no voy a decir ahora... ...pero en ese momento se podían decir... Claro. Eh, ...entonces nos tentamos todo con Luisito Piñeiro, todo... ...pero eh, el tema vivísimo, súper inteligente... No, no, no ahora, me queda, parece no, que lo que, deja, lo que deja en evidencia esto es algo que... ...se lo contamos a la gente para que pueda comprender un poco esta situación... ...algo que se decía por atrás cuando surgió toda esta historia... ...de Wanda y Elegante, ¿no? Que se decían, como que parece que hubo, hubo un... Para mí Como, sí. ah, como que macharon, como, como fuertes... Claro, lo que eh, no, nunca como, se dijo abiertamente, como pero como mucha mediático. gente lo confirmaba. Lo confirmaba Chico, ¿no y tener, decían... Si tenés cinco hijos en la edad cual. escolar, chiquititos... Eh, por más que las nenas estén en otro país, tiene los hijos grandes. De hecho, uno de los hijos... Eh, acá lo hemos planteado, uno de los hijos después sí. eh, se enojó con ella... Eh, no te vas a hacer un videoclip en la cara, aunque seas actriz, toda la historia, no lo necesitas. No. Es actriz. Segundo, no sabía. No, bueno, digo, por el video bueno, bueno, bueno, videoclip bueno, bueno. ¿Videoclips? Ah, bueno. Me parece que se expuso mucho Y se me se y te pones cuando ah, claro. estás metida Si ¿sí? no, no te pones O ser. querés dar bronca al marido Ya que, es que el otro no es algo de mi devoción eh, Pero La verdad Pero no, eh, que todos. Pero, <risa> pero eh, En esta la verdad que la irrespetuosa Y la que todo el tiempo está jugando Porque ella lo pone en un lugar a él No hablemos de feminismo ni, no, no tiene nada que ver. No, en, no no que, ver. ¿Por, qué, ¿Por qué cae el feminismo acá? No, porque si no 8, como claro, claro, si no, puede ser ver. libre de hacer lo que quiera. Claro que es libre de hacer lo que quiera, pero, pero digamos, no, ella lo juega que con él. Eh, a mí lo que me llegó que ella nunca. Perdón, ya te el respeto también Sí, exacto. Lo escuché. A mí me faltaba el respeto también. A mí lo que me llegó que ella hasta que conoció a Elegante no se habría podido sacar de la cabeza, cosa que a mí me cierra lo que te voy a contar. La infidelidad o lo que pasó con la China. Con la China. Oh, bueno, pero yo no es que lo deje. No, pero lo ¿sabes qué perdón? pasa? No sabemos qué pasó realmente. Yo me imagino <ríe> lo que pasó. Yo sí. creo que pasó más de lo que nos contaron. <ríe> porque hmm, si no. La China estuvo con Mauro, decís. Sí, yo creo que, nos, que ella sabe más de lo que nosotros. Bueno, yo creo que, no, que, que digo, chicas, pónganse Es fuerte. Es fuerte. Digo, claro. ¿cómo lo analices de Flor? En otro país, porque es foto implacable. todo hay una situación que vos decís. Yo entiendo que uno puede decir, bueno, a ver, esto lo pueden saber ellos dos, porque dicen, bueno, de acá vamos para adelante, pero yo me imagino ponerte en lugar de esto. No debe ser lo fácil, entiendo, no debe pero ser vos fácil. No puede no, este ser todo el tiempo. No, ya lo sé, dejar, dato, pagar públicamente me deja, lo me que pasó. Me dejar un dato y por ahí pienso mal, ¿no? Pero esta foto que estamos viendo, ahí estaba en sí. la pantalla, tiene como una semana. Surge justo ahora con otra foto más, cuando anoche eh, MasterChef le sacó un punto nada más al programa de Guido. 1.1. O sea, ¿qué vos crees? que esto es ¿Sí? una movida... Ay, te no, parece, no. yo sí. No. Chicos, a ver, fíjense sí. que todo lo, lo, que, que, lo que... Lo que pasa es que yo te juro, esa gente no sabe ni cocinar chorizo. Digo. <risa> digo, no hay nada más fácil que cocinar chorizo. <risa> <risa> no, te juro, de verdad, no es, no es eso. Es que lamentablemente el casting estuvo mal. Bien, Por más que bueno, los jurados pero... yo los amo, pero me parece que la gente pobre... Eh, no, no, no es atractivo. Wanda, lo que sí, no sé si eso, pero lo que sí, si te fijas lo inteligente que es, que cada cosa que hace, por ejemplo, esto que pasó la pelea Icardi y Moria, lo dejó de seguir. O sea, hace toda esa cosa, viste, claro. para estar pendiente y que todos miren y Chicos, sí, me acaban de, de decir portales. que hace un ratito estaba haciendo un vivo ella. Cuando le ah. dijeron una seguidora, Vero, le, Mira, le nos está no, mirando no, a nosotros, dice, están hablando de voz y elegante, cortó el vivo y dijo, ¿Qué? Voy a ver. un intruso que <risa> <de la> nos <razón. risa>